Estos son una serie de ejercicios de bastón eh, Están destinados solamente a que aprendan muy muy desde el principio Algunos ejercicios básicos eh, Y a coordinar la posición de las manos y los pies Y a coordinar en qué momento tienen que hacer qué movimiento Para, para obtener como resultado un, un movimiento un poquito más complejo ¿Sí? Uh, por ejemplo para esto vamos a separarlo en partecitas ¿sí? para esto también vamos a separarlo en partecitas ¿sí? ¿Sí? la posición de bastón yo estoy haciendo lo siguiente el pie de atrás apunta a esa pared el pie de adelante apunta a 30 grados hacia allá y ninguno de los dos pies pasa en este límite ¿sí? de acá para allá es el otro lado y de acá para allá es mi lado tal que si yo hago esto, voy a quedar al revés ¿sí? de acá para allá de acá para acá yo estoy de uno de los lados nunca estoy a medio camino entre un lado y otro nunca estoy a medio camino entre un lado y otro bien ah, los siguientes videos son los ejercicios separados los voy a mostrar de frente en algunos casos de costado y después los voy a mostrar en esta posición, así pueden seguirme como si me estuvieran mirando en clase. ¿sí? Bueno, empecemos.